Bien, vamos, vamos comenzando. Vamos, estamos un poco despeinados. Estamos un poco despeinados. Vamos comenzando. Comenzamos a ver si vamos apareciendo en las distintas redes sociales. Pusimos un poco de música, como siempre, para relajarnos. Vamos a prender, aunque tengo el aire acondicionado prendido, y eso no me deja prender las velas. Vamos a apagar un poco el aire acondicionado. Ahí está. Prendemos las velas para darle un poco de energía al espacio, el fuego. El fuego es un elemento energético muy importante. De los cinco elementos de los que hablan los orientales. Estamos comenzando. Vamos a ver si ya vamos apareciendo en las diferentes redes sociales. Voy a bajar un poco el sonido, yo sé que hay un atraso, sé que hay un atraso, entonces espero un ratito nada más, por el atraso ese, hasta que empiezan las redes sociales, vamos a ver si está el canal, si está esto funcionando, 4.15. Voy cerrando ventanitas acá. Tranquilo. Glo Global Kinesio me envió un mensaje. Send videos. Me está enviando ahí Walter la invitación. No, ok. A ver Walter, ¿cómo es la invitación? ¿Cómo es esa? ¿Cómo tengo que aceptar la invitación? A ver, contar un poquito... Espera un momentito. Hola, Walter. ¿Cómo pensamos seguir trabajando después de esta pandemia? ¿Cómo calculo yo que se va a tener que rediseñar los servicios de kinesiología o cómo crees la atención? Así que estoy... Walter, no te veo en el Skype. Walter... Hola, Walter. Ah, lo que sí, yo te tenía... Me parece que vamos a tener que cortar el Instagram porque yo te tengo que recibir por el Skype. Si no, no te puedo dejar ingresar a, a YouTube y a Facebook. El otro día lo hicimos con dos teléfonos. Yo te estoy esperando no. en Skype. A ver, ¿dónde estáis? Yo, yo, no yo no tengo manera de transmitir acá por Instagram. No claro, no vos... A la gente de Instagram, que nos vean en YouTube y Facebook. Es la única que queda porque yo tengo que... Sí. Es que yo ya... Que tengo acá tengo como 13 personas online y se van agregando más. Oh. Eh, únicamente así si podemos... ¿No tenés la laptop para enganchar? La ¿No tenés la laptop para...? Sí, sí, sí. La laptop la tengo, la laptop, la tengo acá. ¿Tenés pantalla ahí? Podés bajar el Skype, podés bajar el Skype. Yo estoy abriendo el Skype acá, porque la comunicación es a través de Skype, eh, que yo te puedo ingresar en mi computadora. Ok, entonces podemos... Ahí, listo. Y ingresamos, ya tenemos las tres plataformas enganchadas. Yo ya estoy en Skype, cuando vos te haces el, el login en tu computadora de Skype, yo te ingreso. Así que un poquito de paciencia, que el tema de hoy va a ser bien interesante. Mm. Eh, es una pena porque yo ya avisé en youtube y en facebook y ya tengo algunas personas que están regresando en youtube y en facebook en kinesalud tv en youtube o fernando soutulio pt en, en facebook si hay alguien ¿Vos ahí cae, vos cae, no te ves descargado, no, no. en las dos en la computadora en la y en el celular Sí, está Skype for Mac Skype for Mac y le bajas la aplicación y yo la bajé en cinco, tres minutos. Yo me olvidé ese pequeño detalle que lo que es YouTube y Facebook se hace en... Mientras tanto yo le voy a explicar a la gente que nos está viendo de lo que vamos a hablar hoy. Voy a bajar el sonido de... Hoy me, me estoy comunicando con el licenciado Walter Villares, correcto? Walter. Sí, sí, acá. El licenciado Fernando Soutulio, Kinesalud TV, eh, si lo ponen en Google, van a encontrar Kinesalud TV, va a aparecer. A ver, eh, si se los puedo mandar acá. Eh, no. Porque allí, entonces, lo que vamos a hablar hoy, mientras le explico a la gente que nos está viendo en YouTube y en Facebook, este es, vamos a hablar de las lesiones en el trabajo. Eh, exactamente, un poquito de, de las cosas que suceden en el, el, el trabajo temas de ergonomía entonces yo les quería explicar mientras los te pongo así para que te vean ahora el, este, que todavía estoy yo solo en la pantalla ahí eh, para que lo, lo vayan conociendo a Walter, por lo menos Walter está en este momento en Instagram, ¿cuál es tu Instagram? es arroba globalkinesio globalkinesio arroba globalkinesio global Sí, también se pueden agregar al Instagram de él. El tema es el siguiente: siempre que, siempre que llovió, paró. Hay un dicho que dice, ¿no? En el arca de Noé pasaron su cuarentena y después de un tiempo todo empezó a volver a la normalidad. Yo soy un convencido que todo de a poco, todo cambió. Y tal vez no sea lo mismo que antes ya. Pero de a poco vamos a tener que volver a. No sé si a la normalidad o a la anormalidad o a dónde vamos a volver, pero vamos a volver a la actividad. Y nosotros vamos a hablar sobre temas que son, primero, tener los cuidados en este momento, cómo cuidarse en este momento, y segundo, cómo cuidarse cuando retornamos a la actividad. La ergonomía, eso se llama ergonomía del trabajo, no es el estudio, el estudio de, de cómo funciona el cuerpo y cómo hacerlo funcionar bien durante la actividad laboral. Er si sí, yo mientras voy hablando con la gente, ergo ergo sin... bueno, Mucho yo lo único que no la, tu gente no me va a ver a mí, acá la, a tu gente le presento a Jerry, Jerry es mi asistente ¿no? Eh, ¿quién es salud? Claro, no, eh, yo mientras te voy a poner el para, para, para hacerle, digamos el, que la gente, hay 1500 seguidores esto va a quedar en, en, en, en online 24 horas en las historias. así que contales un poco de tu consultorio de lo que vos haces allá en Miami Sí, mira, yo, eh, que yo que, mientras. Todo lo que esto, esta historia, a ver si la podemos descargar de alguna manera. Sí, yo igual de todas formas, mira. Para, para que veas, te estoy poniendo adelante la gente que me está viendo también. Bien. A ver, Acá sí. ya estoy teniendo, estoy teniendo algunas algunas preguntas, ahora las vamos a responder. José17 pregunta: ¿Qué ejercicio recomiendan para una guinza de rodilla? Muy bien, eh, ahora, ahora vamos a ir, ahora vamos a ir viendo. Entonces la ergonomía, como dije la palabra ergo eh, significa trabajo y ¿eh? eh, no mosleses. entonces es el, eh, eh, es el estudio de las funciones de cómo funciona el cuerpo mientras estamos trabajando eh, yo si usted tiene un pequeño negocio voy a correr un poquito para ponerte también en pantalla y si mientras podés ir bajando el sky mejor igual ahora la gente ya te ve si hay alguien de, de mi gente que está ahí que por favor eh, diga hola, qué tal, cómo están. Eh, el tema es el siguiente, es importante, es importante, eh, sobre todo si usted tiene un negocio, si usted se ama de casa, si usted maneja, si usted hace cualquier tipo de actividad que usted haga, hacerla en forma eh, adecuada para no dañar el cuerpo, porque recuerden que el cuerpo es el único elemento que tenemos en, en toda nuestra vida yo siempre digo que nuestro cuerpo es nuestro auto, nuestro vehículo no es ese que está afuera y es el que nos hace y ese es ese que no, y mientras mejor funcione, más vamos a poder ganar dinero, más vamos a poder llevar una vida sana, entonces eso hay que cuidarlo mucho, y les presento acá a Walter y Walter contame un poco, me dijo algo muy interesante que estás trabajando eh, contame un poco lo que estabas trabajando eh, bueno, mi, mi profesión la de kinesiólogo, eh, Trabajo también en un organismo acá en Argentina, eh, ayudando y colaborando con la parte de servicio de salud, con la parte de ergonomía, con la parte de, de todo lo que es el cuidado de, del empleado en relación a los elementos de trabajo y a las condiciones de trabajo y de seguridad. Eh, actualmente ahora estamos haciendo todo lo que es el apoyo para el tema del COVID-19. ¿Y qué vendría a ser el apoyo? Eh, ¿Qué incluye el apoyo del COVID-19, por ejemplo? Mira, yo pertenezco a un equipo donde estuvimos diseñando eh, y elaborando diferentes protocolos para que los empleados puedan, eh, desde las máximas normas de seguridad, poder volver al trabajo, poder cumplir con, la, eh, con las tareas que, yo no puedo contar específicamente qué hacemos, pero es una tarea que es muy importante a nivel nacional, entonces necesita, no, no puede parar, es una tarea que no puede parar. Se tiene que hacer, entonces lo que estamos haciendo es tratar de que todos los empleados tengan las máximas condiciones de bioseguridad para poder realizar las tareas. Un, Dentro un, de eso. Un ejemplo, por ejemplo, algo práctico, algo sencillo. Mira, estuvimos diseñando todo lo que son los protocolos para el lavado de manos, para el contacto con la superficie de trabajo, el uso de barbijo, cómo tiene que ser el aseo personal. Que haber entre personas y personas, eh, cómo distribuimos, pues tenemos oficinas muy grandes, oficinas de 40, 50 personas, de 80 personas, eh, cómo hacemos para trabajar con ese volumen de gente y en el caso de tener alguna persona que resulte positivo o sospechoso, qué nos va a pasar con el resto de los, de los, de los compañeros de trabajo. Vos imagines que estás en una oficina con 40 personas más y te enterás que. Eh, tu compañero que se sienta, no sé, cinco escritorios más adelante, dio positivo con COVID-19 o no dio positivo pero está con fiebre, el nivel de paranoia que se puede generar en un, en un organismo es, es, es inmenso. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que eh, primero sepan todas las medidas higiénicas que hay que tener, las medidas de distancia que hay que tener, eh, y después estamos viendo de eh, que la gente no vaya eh, o sea que las oficinas no estén completas a la tarde que se sectorizan entonces hacemos una como grupos de trabajo eh, que en el caso de que en el caso de que alguno resulte sospechoso o algo y tenemos que poner en cuarentena eh, esa, esa oficina no nos abarque y no nos ocupe el de total de, de, de los empleados por ejemplo si vos tenés una oficina de, no sé, de 40 personas o de 50 personas para hacer un un número redondo, eh, yo pondría, por ejemplo, 10 personas el lunes, otras 10 distintas el martes, otras 10 el miércoles, y así hasta el viernes, entonces en algún momento, si vos tenés algún caso positivo, solamente pondrías en, en cuarentena eh, las 10 personas que estuvieron en contacto con el POSITO. Una preguntita, Ten en cuenta que, sí. yo el otro día, y les quiero comentar, me fui a hacer el test, después cuando tenga resultados, yo lo voy a decir sin ningún problema, ¿eh? porque... Es una realidad y la realidad uno no la puede negar, es lo que es. ¿No? Entonces, y le, hice un video que está en mi canal justo cuando fui con el auto y está parte por parte cómo me van haciendo el test. Pueden ir al canal y, y ver el video del COVID-19. Hola, Nora Ana Domínguez, dice que se escucha bien. Ruber Villacar, desde Colombia, desde Casero. No sé si hay alguien que quiere mandarle saludos desde tu, tu Instagram. Entonces. Hizo diferentes cursos conmigo, hay amigos. Yo diría que son todos amigos. Mirá. Bueno, eh, yo les cuento y un poquito. Y algunos desconocidos, eh, la verdad que hay algunos desconocidos. Yo les pero, digo. Pero bueno, bienvenidos a todos. Yo me hice el test el otro día, ¿no? Y después voy a hacer un video cuando tenga el resultado del test, porque me intriga mucho. A ver, estamos ante primero, digamos, un enemigo que no conocemos del todo, ¿no? O sea que eh, nos tenemos que basar en lo que los expertos dicen y en base a eso decís vos establecer la distanciación, como dicen seis pies acá le dicen, no sé, un metro, un metro y medio, dos metros más o menos allá, yo hice un video también de sobre el lavado de manos el otro día y tengo otro, otro video en el cual abro, lo estoy preparando de la mano sucia y la mano limpia cuando uno sabe leer a la calle tiene que saber cuál es su mano sucia y cuál es su mano limpia, la mano sucia va a ser la que va a tocar todos los objetos y la mano limpia va a ser la que va a agarrar el celular, los anteojos y con la que se va a tocar la cara. Esa mano no puede tocar ningún objeto contaminado. Por ejemplo, eso sería un ejemplo de mano sucia, mano limpia, que es mucho lo que se usa en, la, en, la, en las cirugías. ¿no? Eh, también eh, son conceptos de eh, médicos que dicen bueno cuál es mi mano sucia, cuál es mi mano limpia. Entonces tenemos que aplicar eso a actividades concretas no cuando cuando salimos, Elena Tosi, ¿qué tal? Mucho gusto. No sé si querés dar algún consejo práctico, también o decir algún saludo. Mira, acá Laura dice: Fernando enfócate, no sé tu cara, pero supongo que vos estás enfocando. Eh, ah, pantalla, bueno, sí, sí. Lista, sí, hola, ¿qué tal? Ah, sí, lo, sí. Lo que pasa es que lo puse a. Los puse, ¿A, pasa, lo, puse a lo puse a. Lo puse a, a. Porque íbamos a hacerlo, esto se tiene que hacer con dos. Le, le pifiamos ahí, ¿no? Tenía que hacerse con dos sí, cámaras. No, Sí, porque lo puse para que, que yo que quería mi cara no, lo puse a, a el es que quiera ver mi cara si abre mi Fernando Tango PT que sería mi página de Facebook me va a ver ahí en vivo y en YouTube, estoy en vivo en YouTube ahí sí me van a ver y pasar, pasar en tu Instagram claro, así, todos eh, los que están ahora conectados los bueno, los que servicio, ir a tu que, yo quiero decir que, eh, que, suena, Walter es, que Walter es más joven que yo por lo tanto, él maneja más el Instagram y yo, como soy un poco más anciano, manejo el Facebook y el YouTube. Lo que sí les quería comentar, ¿no? Y entonces yo les voy de parte mandando saludos. Que, ah, me olvidaba, estamos desde Miami, acá ya son las... ¿Qué hora es en Miami? Ya les digo, acá tenía todo preparado, pero esto me, se me mezcló un poquito. Son las eh, 2 y 18, tenemos una hora menos. Un lindo día. Entonces, yo les quería comentar lo siguiente: eh, mi canal es un canal que es para la gente. El canal mío está hecho eh, para la gente, para que aquel eh, se, para que todo el público sepa lo que hacemos los kinesiólogos. Y ahora, y, y es algo muy importante esto, ¿no? Recién ahora se empieza a hablar de los kinesiólogos. Recién ahora empecemos a aparecer un poco en las redes sociales. El kinesiólogo, yo siempre digo que siempre estamos escondidos, como los topos, ¿no? Hacemos el trabajo de atrás. Nunca, nunca tenemos reconocimiento. Si un jugador, si un jugador de fútbol que sale 100 millones de dólares hace un partido y se lesiona, es que lo va a atender después el kinesiólogo, pero siempre el que se va a llevar los laureles es el jugador. O sea, nosotros estamos siempre trabajando atrás. Y ahora los kinesiólogos están sí, sí. haciendo mucho trabajo importante a nivel eh, de unidades de terapia intensiva. Respiratoria. Respiratoria. Pero hoy el tema es ergonomía. Así que no lo quiero... Y Walter está haciendo mucho trabajo sí, está, de ergonomía. Está, está, está, está, está, está. información que se está bajando a nivel oficial, nosotros lo que podemos dar es una información más eh, por ahí sí. práctica o algunos consejos de la de, de, del desarrollo no, no sé, sí. yo se puedo contar que estuve viniendo en el colectivo, traté de no tocar nada, nada, nada, vine con el barbijo, que bueno cómo se saca el barbijo, porque la vida práctica yo, lo que lo que lo que hago es una vez que me pongo el barbijo el barbijo se pone con la primera tira por abajo y la segunda tira por arriba de las orejas no lo toco más lo pongo bien apretadito y no lo toco más porque he visto mucha gente que en la calle lo que está haciendo hasta incluso en las farmacias lo pone flojo o se lo afloja y están todo el tiempo subiéndose el barbijo no, no yo la yo incluso yo incluso llego a casa y lo primero que hago es lavar el barbijo pero hay una es, es tocarse la cara es una reacción inconsciente a veces ¿no? eh, el, tema por... barrijo, el tema del hace que vos inconscientemente te lleves la mano a la cara porque el se desacomoda porque pica porque se afloja en corea de en, en corea decían que agarres los picaportes con la mano izquierda que abra los picaportes ah. con, que esa sería la mano sucia entendés vos tenés que sí, sí, pues, vos tenés que tener bien en claro sucia. Tenés que tener bien claro cuando salís cuál es tu mano sucia y tu mano limpia. Con la mano limpia te vas a tocar la cara inconscientemente. Si vas a abrir y hacer todo con la mano izquierda, entonces la derecha va a ser tu mano limpia. Porque inconscientemente uno a veces se toca la cara y no se da cuenta. A es, es, es inconsciente y también viste por ahí, vos decís, bueno, eh, mi mano limpia es la derecha y sacaste la llave, pero para agarrar algo te pasaste la llave a la mano izquierda o el celular lo no, mismo porque si se perdió algo, no se cae. Sí, sí, es complejo. No. Es complejo. Entonces, yo, yo, por ejemplo, lo que tomé yo como, como, como medida es... Hago lo que tengo que hacer, yo entré al consultorio, obviamente cerré el picaporte, con el barbijo puesto fui, me lavé las manos, después que me lavé las manos, me saqué el barbijo, lo puse en el lugar que estaba desinfectado, que le había tirado el lisoformo, un desinfectante antes, y tiré el isoforo en los picaportes y demás. Después me volví a higienizar todo de nuevo, el celular, las llaves, bueno, todo ese tipo de cosas es como algo básico. Obviamente si vos no te querés estar seguro de que no te vas a contagiar, te tenés que quedar en tu casa absolutamente aislado y, y si dentro de 14 días no recibiste ninguna, ningún síntoma y no pasaste por ninguna situación de fiebre, de, todo, de dificultad respiratoria se puede decir que estás completamente protegido como, como, con la máxima protección posible. Es el aislamiento. Después el resto son Riesgos que uno va tomando porque la actividad te exige, porque te se suele ser y te necesitaría trabajar, porque lo que sea. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es dar algunos consejos eh, como para que puedas manejarte en la calle. A nivel laboral, para volver al tema laboral, y suponiendo que alguien tiene una empresa y tiene que, que volver a traer a sus empleados por, por algún motivo, tiene que necesitar una planta mínima para desarrollar cierta actividad, o lo que sea, informático, o, o alguna tarea de la que sea, eh, lo que se recomienda, o por lo menos lo que estamos tratando de hacer, es eso. Eh, Usar una protección facial o barbijo, eh, si es una protección fa facial que pertenece a dentro de los equipos de protección personal, va a venir con instructivo, de cómo sacarlo de la bolsa, cómo guardarlo, cómo conservarlo y demás. Mantener el higiene de manos, mantener la limpieza de las superficies, eh, mantener la distancia social y de trabajo. Eh, yo, alguna, sí, sí. Yo, yo veía como en Taiwán tenían las... Porque yo conozco gente de Taiwán, ¿no? Eh, ah, Taiwán fue el primer país, que, el país que está más cerca de China y no tuvo ningún infectado prácticamente, muy pocos, ¿no? Porque de, tomaron medidas desde el primer día que se enteraron, que ¿no? O sea, y me mantienen informada de las cosas que hacen ahí, ¿no? Yo veía como las, con las escuelas separaron los cubículos en los alumnos, les ponían como un, uno en cubículos, para poder, ellos siguen en una vida normal, ellos dan clases, siguen trabajando, no, no interrumpieron las actividades porque tomaron las medidas del, desde el momento cero. ¿no? Entonces, entonces me mostraban algunas cosas que hacen, incluso hasta me decían, tenían algunas prácticas de tango, todo el mundo tenía que lavarse, usar barbijo, ¿no? o sea, cosas que en el resto del mundo no. Entonces a veces hay que empezar a copiar la, las cosas que los países que tomaron medidas del primer momento, porque si no... O sea, y hay que ser muy respetuosos y muy conscientes del cuidado del otro, no, solo de uno, del otro. Yo una de las razones... es uno se está cuidando, está cuidando al otro. no, no, no, no, no, no, cuidando a las personas que no, no, a las no, no, conoces, y eso no, una actitud humana, digamos. no, no, uno lo por no, solamente por uno, sino por el otro también. Si por uno, lo estás haciendo por uno, lo es... Por eso por, por eso como como sociedad uno tiene que responder no ahora otra de las cositas porque estos son los consejos para y quien quiera comunicarse con este él está ubicado en argentina vamos a dejar la información de él no para que se quieran comunicar porque esto es importante para las empresas también para los negocios no hay negocios que ya tienen sus plásticos para atender a la gente, ¿no? que en China lo aplicaron también, ¿no? a través de plásticos y, y empezaron a continuar su vida más normal. Pero es importante, si usted tiene un negocio y de golpe ya le habilitan a empezar a trabajar, que tome las, los recaudos necesarios para que no se le enfermen los empleados, para que no entren en cuarentena los empleados y contrate un profesional. Porque uno puede tomar cualquier medida, pero los profesionales siempre nos guiamos con estándares que funcionan. no? Estamos siempre al, a, a la última noticia de lo que funciona. Entonces es importante que no lo haga así. A, a, a la cualquiera, ¿no? Que simplemente que contrate. Y segundo, también va a hablar, no sé si todavía tenés que terminar lo del coronavirus, sobre las lesiones del trabajo que no están relacionadas con el coronavirus. Porque una cosa es lo actual, lo del coronavirus. Muchos negocios van a empezar a funcionar. Bueno, hay que tomar las medidas necesarias, ¿no? Ahora, sí, sí, con, con respecto a Se puede con lo que se tiene. O sea, ahora está recomendando el uso de barbijos y yo le no dije, ¿por qué no lo recomendaron hace 10 días atrás? Tal vez no estaban los barbijos para que todos podamos salir con barbijos. Entonces, no es que la medida ahora se descubrió que sirve usar barbijos, sino que también se va adaptando con lo, se tiene, con lo que se tiene. Entonces, por ahí el barbijo era recomendable usarlo hace 10 días atrás, pero no estaba la producción de barbijos para cubrir al, al, al 100% de, de, de la población de, de Buenos Aires, o de Argentina, entonces por eso no tuvieron que puedo dictar la obligatoriedad eh, hasta ahora, Me faltaba producción y así va pasando por un montón de cosas. Entonces, eh, también la ergonomía o cualquier actividad que uno haga eh, es hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene. Entonces, de lo que es ergonomía eh, es tratar de, de, de acondicionar el lugar de trabajo lo mejor posible para que eh, el empleado la persona que realiza las tareas esté cómoda y tenga una incidencia de lesiones lo, lo más baja posible. Eso no va a evitar que uno no se lesione o que no tenga una saricalgia, una o una tendinitis. Lo que hace es generar las mejores condiciones de trabajo que podés tener con lo que dispones para que, el pase, para que la, la persona pueda realizar las tareas de la manera más eficiente y con menos riesgo de, de... Sí. De tener alguna lesión. Yo he trabajado, me acuerdo en la Argentina, trabajaba en la época y acá también viendo pacientes de, de accidentes laborales, ¿no? Y, y realmente se gastan fortunas por problemas de lumbalgias, de lumbalgias, ¿no? Y a veces corrigiendo algunas pequeñas cosas, algunas pequeñas posturas en el trabajo, nos evitamos que después el empleado no pueda ir a trabajar por dolor lumbar. Eh, por ejemplo, en los casos de los camiones, ¿cómo, cómo está sentada la persona, cómo está manejando, cómo se está eh, moviendo el brazo, la pierna, este, ¿cómo, eh, el que está en el supermercado, el, ca, el, ¿cómo se dice? el cajero del supermercado, el que lleva las cosas, las cajas. ¿no? Entonces, a veces cambiando muchos pequeños detalles, las, no solo las compañías se ahorran un montón de dinero después en pagar lesiones y juicios laborales, ¿no? sino que tiene empleados más felices. Sí, tal cual, tal cual. Y aparte, obviamente, siempre es más barato eh, tener a un empleado con las condiciones correctas de trabajo que tenerlos de licencia. O sea, a nivel de productividad que te, que te resta ese empleado, más todo lo que el empleador tiene que eh, aportar o sostener por, por, por la lesión que, te, que le esté corriendo a sus empleadores, siempre es más caro. Eh, Vos dentro de las lesiones de ergonomía podés tener lesiones por esfuerzo, lesiones por movimientos repetit repetitivos. Por ejemplo, alguien que está tipeando todo el día, o un cajero de supermercado que está pasando, pasando, digamos, paquetes de un lado. Rotando y constantemente, rodando, rotando constantemente. Y uno vez que tiene, la, tiene la, la, la registradora hacia adelante, la línea de cajas hacia adelante, pero los paquetes los tienen que ir pasando de costado y hacia atrás. Es siempre hacia el mismo lado. Ajá inevitablemente siempre va a ser una rotación por ejemplo hacia la izquierda siempre va a ser todo hacia la izquierda eh, a eso es un male, eh, que cuando yo tengo de hablar de ergonomía de y demás es, la ergonomía te da dentro de lo que hay lo mejor posible para que vos estés lo más cómodo y puedas realizar las tareas eh, lo mejor posible pero si la persona le das la mejor silla y la usa mal se sienta mal, se cruza de pierna o está tirado para atrás, mientras tipea tipea eh, es completamente en vano, le va a dar el mismo resultado que si lo pones arriba de un cajón de manzanas. ¿Y? ¿Eh? Eh, es, es un poco lo que te da, digamos, donde vos te vas a sentar la silla o el elemento que te pongan, es una parte y otra parte la haces vos. No solo eso, soltar, no so, no solo eh. eso sino el biotipo de cada persona. ¿no? Exacto. No puede tener de mar, puede tener pero tener tener yo, yo, yo también te decía yo te decía que también depende del biotipo de cada persona según tu biotipo hay actividades que vos no es conveniente que hagas pero otras sí por lo tanto un kinesiólogo puede determinar a esa persona puede realizar mejor que esta otra ese tipo de actividades a este lo cambias de lugar a este lo pones acá y a este lo pones allá y segundo hay otra cosa que también que es el entrenamiento o sea, por ejemplo, un oficinista se recomienda que cada 45 minutos tiene que hacer determinado tipo de ejercicio. ¿no? Parar, hacer ejercicios y volver a la actividad. Va a rendir más que si lo tenés trabajando 8 horas sin pausa activa, porque esos 10 minutos le van a dar, o 15 minutos, le van a dar de nuevo la energía y la capacidad de volver de nuevo al trabajo en mejores condiciones. Cuando les doy algún ejercicio de postura, digamos, como para que se cuide la postura, que se sienten derechos derecho y demás, le digo, esto te lo vas a olvidar porque el cuerpo siempre trata de ir a la comodidad. Exactamente. O sea, Exactamente. Si vos venís con una mala postura porque vos te sentás con la cola adelante de la silla eh, y estás todo tirado para atrás y estás así, y lo hiciste durante cinco años y ahora estás con una cervicalgia terrible, y el cuerpo siempre va a querer volver a esa postura porque es la que siempre resultó cómoda. Claro. Siempre va a funcionar así, digamos, el cerebro te va a llevar a la comodidad, por eso. entonces yo lo que se lo planteo es cómo que hagan, por ejemplo, cada hora, cinco minutos, o sea nosotros acá, como quien algo dentro de lo que es el trabajo postural, de lo que puede ser el RPG o el método de, buscar, de lo que usemos, tratamos de liberar tensión, entonces, por ejemplo, si una persona sabemos que se sienta super mal y está todo el tiempo con la cola hacia adelante, con el cuerpo flexionado y todas las manos hacia adelante, sabemos que hay ciertos, ciertas zonas que nosotros tenemos que liberar tensión, entonces, al liberar esa tensión lo que hacemos o es sea, dejar que el cuerpo empiece a corregirse. Ah. Pero no lo obligamos a que, a, a, a, estrictamente a que se mantenga todo lo que pueda lo más rígido posible ese tránsito no. Eso lo liberamos uno lo que tenés que hacer. Como salida, si arrancas a las 9 de la mañana, de 9 a 9 y 5, tratas de mantener la postura que te expliqué, por ejemplo, la postura de sentado, correcta. empiezas a trabajar a los 5 minutos, después te la vas a olvidar. A las 10 de la mañana, de nuevo, son 5 minutos cada hora. Y en una semana eh, el paciente lo tiene incorporado, o sea, es tratar de incorporar nuevos, nuevas, eh, nuevos, nuevos cuidados posturales para que después si vos tenés una silla, si tenés algo que está bien diseñado ergonómicamente, lo puedas aprovechar mucho mejor. Si no, es en vano tener la mejor silla y que el paciente eh, no, no, no haga nada con eso. O sea, se siente mal, la use mal eh, o, no, o no cuide su postura. Porque vos le puedes le dar la mejor silla, pero si el paciente tiene retracciones terribles, no la va a aprovechar. O sea, se va a sentar como pueda y con lo que le permita el dolor, con la forma que resulte más cómodo trabajar y demás. Entonces es, es un trabajo complementario entre lo que uno le da eh, desde la parte ergonómica eh, y desde lo que uno hace eh, dentro del consultorio. Sí, este, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Me parece que en el YouTube no salimos. Eh. Me parece que no sé por qué el sistema no me tomó el YouTube. Este, yo generalmente, de, yo tengo unos como se dice, este ah, creo que se me pague una luz eh, yo tengo, yo tengo, yo he entrenado mi espalda bastante, de hecho no uso los, no uso el respaldo al punto de no usar respaldo durante horas durante horas, para mí, eh, vos dijiste algo muy interesante, yo lo yo tengo algo que se llama la guía de vida, ¿no? que son, es una es, es, es una serie de videos que se pueden bajar online, si la gente se tiene que suscribir ¿no? y los baja, en los cuales yo digo que hay dos cosas que nos matan, una es el confort y otra es la gravedad, esa combinación entre el confort y la gravedad es explosiva, porque la gravedad nos va a tirar hacia un patrón flexor y el confort ¿no? hace que los músculos paravertebrales, que son los que mantienen la columna derecha y sana no, no funcionen se desactiven Exacto. ¿no? Exacto. Yo, yo por ejemplo le pregunto si tiene sillón, si tiene sillón que se olviden del sillón, que, de, que no se pongan a mirar al sillón, películas que no se tiren los sillones y que el respaldo de la silla sea su musculatura o sea que entren claro, en la espalda tal que cual. cuiden su postura de forma de que no sea necesario usar el respaldo más que nada que para reposar un poquito Exactamente. Y yo le siempre les pongo el ejemplo de los periodistas Digo, fíjate, fíjate los periodistas en la tele Vos es alguno que esté dando las noticias así tirado para atrás No, todos están despegados claro. del respaldo y bueno, vos tenés que buscar de a poquito tener esa postura en que vos puedas trabajar eh, en esa postura. Mira, yo te decía. De, de que, que el respaldo sea solamente para descansar. O sea, el... fuera de tu trabajo. Yo, te hay... cinco, y yo en la guía de vida que puse, tengo uno de los videos en los cuales yo, sí. yo me, por ejemplo, yo me pongo a ver una película a la noche, ¿no? Pero no sí. uso el respaldo como yo lo modifico. En lugar de que sea así. Mi respaldo es así. Por lo tanto, mi curvatura toma esta posición y no esta posición. ¿Entendé? Entonces, si vamos a usar un respaldo, y además hay otra cosa, cuando uno toma el respaldo en esta posición, como digo yo, la cuña de yoga, si me permite, yo te la voy a mostrar. Estas son varias cosas que yo utilizo. Te, la, te las voy a mostrar para que tengan una idea. Acá está. Estas son algunas de las cosas que yo utilizo. Por ejemplo, ¿no? Mirá. ¿Cómo respaldo? ¿Cómo? Claro, eso te, eso te ayuda a armar la, la, la lordosis normal. Claro, para, para que la lordosis no se invierta, porque yo tengo una lordosis invertida. Y además, y además, no solo eso, al estar en esta posición, uno puede contraer los paravertebrales, porque están en una posición de ángulo óptima, para hacer trabajo de contracción y fortalecerlo mientras uno está viendo una película no o sea haces dos cosas aumenta eh, lograste mantener la lordosis y porque si uno está en esta posición los los los ángulos se pierden para poder contraer los músculos ¿no? y básicamente el, el, la posición en ¿no? sí. la mayoría del tiempo Eso es claro. Si vos llevas la cola para adelante, si vas con la cola para adelante de la silla, tu pelvis va a ir en retroversión. ¿Qué quiere decir? Claro. Vas a tratar de apoyar todo el sacro en la, en, la, en la silla. Eso a su vez que va a estimular a que vos te cruces las piernas, a que te deslices sobre el asiento, a que te pulses la cabeza, a que te termines cruzando de brazos, a que te acuestes. O sea, te forma la postura de una manera terrible. Eso después uno no se da cuenta. Porque por ahí vos te das. Esa postura ayuda al trabajo. Los te años. En tu casa, te das cuenta que estás. Pasan los años. Que, estás, que te sentás a comer y te sentás a comer sentado sobre, sobre un talón. Y haces diferentes posturas que generan acortamientos musculares, retracciones de la, de, la, de la fascia y de diferentes tejidos que después terminan dándote una lesión en un partido de fútbol. Y vos decís. ¿Por qué me lesioné en eh, pero... el partido de fútbol? Para lesioné cómo te sentaste en tu trabajo. Ya. Ah, no, mirá, tenés la pierna. De, cuando te hago una foto de, de, tu, de tu espalda y de tu, de, de tu cuerpo altero, veo que la, tu pierna derecha no se extiende completamente. O sea que tenés un acortamiento ahí en esa zona. Eh, esa zona te altera la posición de la pelvis. Esa pelvis se va un poquito a retroversión, porque si tienes un acortamiento anisquio-tibial, tenés dos formas de, de compensar ese acortamiento. O, o, o baja esa de mi pelvis. O se presiona la rodilla. Eh, yo voy a. Ir, en, un, en, un, en un gesto motor no va a seleccionar porque la distancia que crece entre inserción y inserción no es la misma que una, una que la otra. Yo te voy a. No a ¿Curriente Diferente a la otra. Te voy a ir más allá de lo que vos voy a decir. Voy a ir un paso aún más allá. Eh, y, esto, y esto es muy importante que está escuchando, que me escuche. ¿no? Es una, es, yo porque sí. yo armo una teoría de movimientos rotatorios, despegue el lumbosacro y trabajo de rotaciones y de bloqueo articular, yo creo, creo estoy casi convencido de eso, de que en lo que vos estás diciendo a la larga no solo produce lesiones articulares, sino lesiones de los órganos. Entonces podemos llegar a tener un problema hasta de diabetes, de no sé qué, ¿no? que provenga que provenga de un acortamiento muscular que está comprimiendo un órgano. Porque si un órgano de un lado está comprimido, eh, comprimido ¿no? está comprimido ¿no? e ese órgano no va a obtener la funcionalidad normal. ¿no? Entonces, entonces va a trabajar un porcentaje menos, como pasa en la sifosis, por ejemplo, con los pulmones y el corazón. Porque muchas veces estamos mirando el corazón, porque no está funcionando, y probablemente la caja torácica está rígida y no tiene movilidad. Al no tener movilidad y flexibilidad y vos no tenés control de la caja rígida, como me pasa a mí. Yo he trabajado muchísimo en mi caja toráxica porque estaba muy rígida, al punto que tuve que empezar a despegar articulaciones, a despegar, para que pueda ampliar los pulmones y el corazón. Entonces lo mismo pasa con todos los órganos. Y eso es algo que no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta porque se habla de dar medicación, se habla de, dar, este, de ver por qué ese órgano no está funcionando y a veces es por las estructuras que lo rodean. Exactamente. Vos pensás que, que, bueno, desde diferentes eh, teorías y ramas de la kinesiología, como ser la osteopatía, las terapias posturales, eh, diferentes métodos de tratamiento, ahora se está haciendo mucho más hincapié en todo lo que es la relación que hay con la fascia. Claro. Eh, y empezar a entender que, que no solo somos, eh, no solo somos eh, lo que tenemos adentro también, o sea que eh, somos... Una, una somos, unidad funcional. Estamos sostenidos por, por un sistema hidroneumático, claro. o sea, terrible porque come horrible, porque se la pasa tomando no sé, gaseosas, come muchos cereales y demás, una distensión abdominal terrible eh, que alguien que no. Entonces, cuando también lo encaramos desde el punto de vista postural, revisamos esa parte, siempre ¿sí? tenemos que estar atentos a qué pasa a nivel visceral. De eh, cual. Mucha, gente, mucha gente en su vida, de, de, salvo cuando fue por algún momento por alguna gastroentería, le han palpado eh, el estómago, le han palpado los intestinos, han han tocado y viendo cuál es, cuál es el, el, el rebote que te da, la sensación que te dan esas vísceras, y ver qué es lo que está pasando, si hay una inflamación si hay, un, si hay dolor, si hay algún reflejo. Entonces vos tenés que saber que todo lo que tenés de la cáscara para adentro, te modifica la cáscara. Claro. Si yo engordo 20 kilos, mi postura va a cambiar, porque mi tensión visceral va a cambiar, porque mis intestinos van, van a tener otro tamaño, entonces van a tirar de... de Eso de, de, de funciona... En el estómago y van a, va a tironear el estómago más hacia abajo. Te estoy dando un ejemplo, ¿no? Y eso te va a hacer compensar con un cuello antepulsado. Puedes claro. Pues tengo una CMK y el problema es que tengo mucho contra la tele. Eh, Y por ahí no es. Eso, el problema bueno, es que tenés, pero es, tenés, es un tenés poquito. Walter, es un poquito también de las de la, de la, Eso va de las dos. Algo interno puede darte una situación externa como una situación externa. Sí puede transferirse a un problema interno. Por eso, que, eh, por eso que uno como kinesiólogo tiene que cuando evalúa a una persona ver muchas cosas al mismo tiempo. ¿no? Uno generalmente trata de empezar con, va, va viendo y empieza con algo. ¿no? Empieza con algunas partes, con algunos cambios de actitudes y eso es muy importante, lo que estabas hablando vos recién. no, Empezar a cambiar muchas actitudes, ¿no? muchas costumbres que tenemos. Que a veces no es fácil porque... Vamos a ser honestos, hay personas que no quieren cambiar la forma de... Eso depende de cada nivel, ¿no? Algunos dicen, no, yo eso no lo quiero hacer, eso no quiero... Arreglame el dolor y ya está, ¿no? Y, no y siempre, así. siempre, es eh, más, siempre para el paciente y para cualquier ser humano eh, es más fácil eh, que desde afuera te venga una solución mágica, claro. una pastillita que te saque el dolor, alguna cosita que te corrija o algún bloqueo o lo que sea, eh, y no ir buscando la causa que tal vez puede venir desde... Por ejemplo, desde lo visceral y desde la alimentación, más lo que puede ser la, las posturas que vos tenés en tu trabajo, más el tema emocional. O sea, alguien que está pasando por un tema eh, con alguna depresión, También. una situación media fea, eh, ¿a quién no le pasa que cuando alguien eh, tiene alguna, algún, alguna incomodidad, algún problema emocional, le afecta la parte digestiva? Y, y uno piensa que, que, que ya está, que pasó ahí, ¿no? Esa, esa emoción te afectó por ahí la parte digestiva. Esa parte digestiva alteró un órgano eh, o la parte visceral alteró un órgano y ese órgano te está dando eh, una compensación del otro lado. Walter. Y nunca sabes ni dónde empieza ni dónde termina. una ahí que, que tenés que atacar varios frentes eh, al mismo tiempo. Y eso es lo que. Eso es lo que hace que eh, lo que creo yo que la kinesiología va a tener que cambiar y va a tener que ir hacia, hacia un. Hacia un tratamiento integral, totalmente eh, muchos ya estamos en eso y otros van a tener que ir migrando y más que nada con todo esto del tema del coronavirus y demás, eh, va a tener que ir a, a una atención más personalizada. Y más de prevención, y más de, más de pre de prevención y más de prevención. De escuchar al, de escuchar al paciente y de saber qué le pasa a nivel emocional, cómo, le, qué, cómo viene con la parte de alimentación, eh, cómo viene con, su, con sus cuidados posturales. Y, y eh, una cosita y ahí. de y sí, es muy importante eh, ahí Walter una cosita buscar y a mí me cuesta mucho esto encontrar un nutricionista con el que trabajar no a veces estamos tan, div estamos tan divididos que a veces tratar de cruzarse es difícil ya tenemos 45 minutos me gustaría hacer dos cosas una responder algunas preguntas no sé si tenés preguntas en instagram y otro dar sí, algún consejito si de ergonomía no sé por qué no salimos en YouTube. Me parece que esto lo voy a bajar de Facebook y lo voy a cargar en YouTube. No sé por qué no salimos sí, sí, en si YouTube. De, agando, yo, sí, yo, yo lo descargo. Pantalla, no, no yo lo descargo. ¿Hay alguna preguntita por ahí que quieran hacer? ¿Y algún consejito si querés dar sobre ergonomía del trabajo? Alejandra Quínola, ¿cómo está? Laura Costa dice que va bien todo. ¿Alguna una preguntita en Instagram tenés? A ver. Yo para los que manejan muchas horas, y este consejo yo siempre se lo doy a mis pacientes y lo he dado en algún otro video también eh, para los que manejan muchas horas yo siempre les recomiendo eh, correr 8 o 10 grados el, el espejo retrovisor lateral ¿no? porque eso elimina el punto muerto en realidad para correr 8 o 10 grados y o sea, abrirlo así tiene que dejar de ver la cola de su auto o sea que no va a ver la cola de su no sobre todo a veces lo, las pacientes que tienen cervicalgias ¿no? Eh, que no pueden girar la cabeza porque nosotros tenemos un espacio muerto donde no vemos el auto que viene pero al correr 8 o 10 grados 8 o 10 grados y eso se lo doy a muchos pacientes eh, ese, espacio, ese, ese punto muerto desaparece o sea que el auto primero lo va a tener en el espejo retrovisor de acá segundo lo va a tener en el espejo retrovisor pero del lateral y tercero ya en su visión periférica. Este es un consejo que yo lo, yo lo utilizo. Hay que, uno tiene que sacarse el ego de ver la cola del auto, que no sirve para nada ver la cola del auto en realidad. ¿no? Y una vez que te acostumbras a usar el espejo retrovisor así, ya no querés volver a, a, a como antes. Porque siempre, me digo que eso podría hasta evitar un montón de accidentes, porque vos siempre estás viendo el vehículo, eh, es, es muy difícil que no lo vea. Y me ha pasado muchas veces ¿eh? que, que, que lo, siempre lo estoy viendo el vehículo. Es un consejito. Es solo 8 o 10 grados y deje de ver la cola de su auto. ¿Algún otro algún consejito se te ocurre? Yo a nivel general, yo le recomiendo a todos, incluso a los que tienen familiares o algo, eh, es muy importante que sepan hacer sus registros fotográficos de cómo está su postura para, para, para por lo menos saber o intuir por dónde viene el problema. ¿Está bien? Una foto de perfil de cuerpo entero, una foto de espalda de cuerpo entero, eh, en el caso de las chicas con calcio y topo, o sea, donde se pueda ver lo, lo máximo posible la espalda para poder tratar de intuir por dónde puede estar viniendo los problemas, eh, cuáles son sus, sus, sus hábitos posturales. Hay muchos detalles que se pueden ver a través de una foto que por ahí, eh, que nosotros acá en el consultorio lo hacemos, porque por ahí uno en el momento de la evaluación, para no perder tanto tiempo, o se le escapa algún detalle, entonces voy a decir: Bueno, viene un paciente, tengo una hora. Acá tenemos pacientes durante una hora. Eh, tengo una hora, quiero aprovechar el máximo la terapia. Entonces hago una evaluación que me lleva por ahí 10 minutos, 12 minutos y por ahí algo se le escapa, como me distraje por lo que sea. Entonces trato de que haya un registro fotográfico de cómo está la postura del paciente, que después me dé un ratito eh, cuando estoy tranquilo, mirar. Y ver dónde están en, los en los comentarios de abajo, en, en mi canal, en Kinesalud TV, van a encontrar en la lista de reproducción yo tengo tema por tema por tema. O sea, no solo hay videos, sino hay lo que se llama lista de reproducción. donde Yo puse los temas ¿no? y hay un, uno que ahora se los voy a poner cuando terminemos la grabación, los voy a poner que es todo alineación corporal. Y son todas diferentes técnicas que usted puede utilizar en su casa para ver cómo está su cuerpo. Pero hay que ser muy objetivos, ¿eh? hay que aprender. Y por eso es importante que se lo lleve a su quinesiólogo. Como dice Walter, sáquese fotos porque nosotros vemos cosas que ustedes no ven. ¿no? Exacto, mira. Ciertos, eh, ciertas cosas que después me sirven cuando lo tengo en terapia y ir acordándome para dónde puede abrir la cosa. Está Mira. bien, yo incluso tengo fotos mías puestas ahí en, el, en, en, en, en, en los videos, yo muestro fotos mías, no cómo está mi postura y de hecho, y gracias a eso logré corregir mucho. Mira, ahí te voy a mostrar. Voy a Mira a mostrar que escoliosis, solamente. ¿eh? Sí. entonces vos podés, vos podés ver acá ahí con la flechita ¿no? de nuevo cómo tiene este hombro más eh, elevado, más enrollado hacia adelante, Ajá. cómo la cabeza compensa hacia derecha cómo tenemos una pequeña escoliosis acá chiquitita, que uno a veces lo, lo, lo piensa como que es una escoliosis y, y tal vez el, el, la persona eh, se sienta mal se apoya mal, se apoya más sobre una cadera sobre otra eh, probablemente esta persona, no me acuerdo bien, pero eh, tenía un, un negocio y siempre estaba apoyado en el mismo eh, lado. Hacia, su brazo, hacia su brazo derecho ¿no? como si estuviese esperando a alguien con la mano en la cabeza entonces tenía tan costumbre que, que le terminó generando esa, esa alteración a ver si tengo otro más acá te voy a mostrar Ah, alguna preguntita por ahí pueden ir haciéndola ¿eh? lástima que no me salió en el YouTube no sé por qué me, se sí. quedó se le a tener que subir, se quedó clavado en el equipo. Mirá, sí. mirá, por ejemplo, este caso. Mirá qué diferencia, vos wow. Dices, vos dices, qué, qué terrible. Y sabés simplemente lo que era. Ella trabajaba en el piso, o sea, su tarea era en el piso con chicos, y y, se, y estaba sentada Del mismo lado. De o sea, se, se, se sentaba apoyaba la cola sobre uno de los talones. Y trabajaba, trabajaba Mi, eh, de esa manera. O sea, no, si, no, si, no, si, quiero no quiero ser agorero no quiero ser agorero ni estar en contra de nadie acá con lo que voy a decir, a ver alguien le puede llegar a caer mal, pero muchas veces a nosotros nos llegan pacientes que los iban a operar, que van y le dicen, ah, no, eso es, de, eso es de operación, te dicen, ¿no? Y no, no es de cirugía. Por eso busque un, mire, busque un kinesiólogo que haga RPG, que haga escoliosis, que, haga, que, haga, que se dedique a esto, porque en muchas condiciones, ¿no? yo después te voy a mostrar fotos. yo tengo, yo utilicé la técnica MPS que después un día la verdad, no tengo los aparatitos conmigo, que eh, a mí me han contado eh, algunos quinesiólogos que trabajan con eso, con escoliosis y han corregido un montón de escoliosis, simplemente por aplicar esa técnica, ni siquiera empezaron por los ejercicios, porque no eran especialistas de ejercicio aplicaron la técnica y la, la escoliosis empezó a corregirse, entonces antes de operaciones consulte con un kinesiólogo, ¿eh? no sé si te ha pasado a vos sí, sí. Sí, tal cual. Eh, yo, eh, ese es el, el, el gran desafío que tenemos nosotros. Porque imagínate que nosotros trabajamos eh, de forma particular. O sea, que nosotros ya, eh, que viene, viene buscando el milagro. O sea, ya se han las 30, 40 sesiones de, de quinesio, ya le hicieron de todo eh, y ya le están ofreciendo probablemente cirugías o bloqueos y el claro. paciente se asusta y, y viene y se quiere probar. Eh, dos o tres sesiones y ver si nosotros en dos o tres sesiones lo podemos resolver eh, y y a un y, y tenés que, sea, que eso ponerte eso, la varita sí. mágica el, el sombrero de y mago los guantes sí. blancos y hacerle aparecer el conejo, ¿no es cierto? Exactamente, en dos o tres sesiones tenemos que, que salvarlo sí. de, una, de, una, de una cirugía eh, y obviamente la forma de trabajo tal vez es lo que más marque la diferencia eh, al, al resultado del tratamiento, no lo que no eh, a veces la kinesiología falla por la forma en la que se atiende más que nada pues yo tengo un consultorio tengo que ver cuatro o cinco pacientes por hora donde tengo que enchufar desenchufar dar ejercicio y todo no hay manera ni de que me acuerde ni que tiene eh, nadie. ahí el, bueno eso yo creo que yo creo que ese es un tema que tendremos que tratarlo en otro día porque ya se nos está acabando sí, el tiempo acá pero es un poco en los que nos educaron en la universidad en el caso mío hace veintipico años atrás no eh, y, y en el sistema en el que nos creamos, pero ahora es importante lo que él mostró, porque hay gente que seguro le va a interesar, lo va a ver se va sí, a tratar claro, de, acá de... acá tengo un par de preguntas, básicamente para resumir yo te diría que eh, acá me preguntas si la única terapia para postura y osteoartralgia es RPG RPG es un método de tratamiento como cualquier otro, como la osteopatía, como el método de eh, no no hay una terapia para un problema, o sea, porque la idea y el objetivo de, de, de, de un buen kinesiólogo es encontrar la causa del problema eh, y atender de manera integral, entonces vos podés ah. estar haciendo técnicas de RPG, podés eh, en algún momento usar alguna maniobra de quiropraxia, podés usar eh, técnicas eh, viscerales, eh. no hay que cerrarse no, pero... en, en un método de tratamiento, hay métodos que están más... Eh, están como más indicados para ciertos problemas eh, por ejemplo el general rpg eh, eh, a pesar de que se pueda tener un montón de, de, de, de patologías si vos tenés una fractura eh, con rpg no, no no no tengo mucho para ofrecerte en un primer momento pero soy kinesiólogo o sea te puedo atender completamente claro. igual con, depende de con... rpg es una herramienta acá una, una, una cosita una cosita que dice cecilia gonzález dejen hablar a su tulio no no lo quería comentar no, esto, una cosita el invitado acá para hablar es walter el invitado acá hoy para hablar es walter cecilia no No, este es de mi Facebook, no, este, no, el, el invitado para que ustedes conozcan era Walter, porque yo hablo bastante ya en mis videos, así que, pero este, por eso yo quería que eh, escuchen las cosas que él tenía que decir, ¿no? porque vamos a traer diferentes invitados y eso es importante y lo que él está diciendo es súper y, y estoy de acuerdo un 100%, yo lo único que a veces te puedo agregar, eh, que sería bueno, hoy día vamos a hablar de la técnica MPS, y también de los, de, les voy a compartir a ustedes los ejercicios rotatorios que yo utilizo, los conceptos básicos, que son buenos para desbloquear. A mí me han servido para desbloquear articulaciones terriblemente. Este, Cecilia González dice: ¡Ah! Dice, ¿Alguna ¿Te, otra? Te paso, te paso una pregunta Te paso una pregunta para vos. A sí, ver, que, hablas, que, okay. No, Exacto. yo ya hablo tanto que. <risa> A ver, si vos te cruzás de pierna del mismo lado, vas a estar desviando siempre la columna hacia un lado. Yo por eso recomiendo que cambiar. Hay que cambiar, porque yo incluso probablemente, es más, te digo una cosita, vos te cruzás de pierna y lo más probable que del lado que, de la pierna que tenés de arriba, probablemente la, la lumbar ya está desviada hacia ese, hacia ese otro lado recuerden que, que fue a la, a la escuela, a la universidad, durante tantos años siempre cruzando la pierna del mismo lado, no hace que vos desvíes la columna hacia el otro entonces tenés que empezar a cambiar, yo a veces hago un ejercicio yo me tomo la mano acá, yo estoy sentado, ¿sí? voy a ver si puedo bajar un poquito, me tomo la mano acá y yo noto que acá hay una curva ¿Eh? en este lado ¿sí? ahora yo pongo la misma mano acá y veo que estoy como bloqueado no puedo ir de la misma forma que voy hacia ese lado eso es como un test entonces ustedes ya saben que del lado que se gira más hay una curva bueno fíjense a dónde están cruzando la pierna bueno acá eh, yo no sé cómo funciona bien esto pero supongo que tenemos una hora y acá me marca 59 minutos con 10 ¿eh? sí sí ya, ya está bien una hora está bien pero espero espero que haya respondido a la pregunta eso, espero que haya respondido a la sí, pregunta sí, que esto, esto va a estar eh, colgado en la historia de Instagram, pueden seguir preguntando tal vez si le agarramos el gustito a esto sigamos haciendo algunos pero vivos y sigamos y ¿Y de me bueno, ahí quedan, quedan 25 segundos, bueno. eh, pasa todo, toda la tuya recuerden, si, después de suscribirse al canal de YouTube, seguidme en el Facebook Instagram, síganlo también a, a a Walter, Nora, a Domínguez, muy interesante las recomendaciones, muchas gracias. Eh, nos Estoy vemos. Que, que Voy a subir muy pronto Vamos Medicina Surbera con la kinesióloga Jorgenia Leper. Nos vemos. eh, Dale. Un abrazo. Que, que Sigan preguntando. Saludos a todos.